¡Ey, guante! Hey, A veces está en las cimas, la mira igual tiene que ir para abajo. Barra filosa sin lima, en par de meses llega el primer fajo. Me preguntan si yo creo en mí, si no creyera no hiciera un carajo. Y aunque lo vino, agarré el atajo. Su perfume huele a Chanel, fresa quiere ser mi partner. Y eso quiero de su carne, y eso quiero de su carne. Su perfume huele a Chanel, fresa quiere ser mi partner. Y eso quiero de su carne, y eso quiero de su carne. Y eso quiero estar so so tranquilo, con mis rodis fumando las por kilo. Dejar de lado la sangre y el filo, y a todos lados siempre con estilo. Voy por todo con mi ganga. No los cambio por la tanga, primero la crew y luego la falda No, no bichis con la banda Arriba del Mustang en mis sueños soy el niño soñador No me voy a largar de mi city, voy a tratar de hacerla mejor No le voy a dar la espalda al que ayer la mano me dio Y que se joda el perro falso que la mano me mordió Vestido de blanco, vestido de negro, sabe que el Samurai es el bueno. Sharopa' la que me decía que no quiere estar conmigo y le tengo un relevo. No le bajo la voz. El niño que gritaba siempre en el salón, en el puerto, el hermano menor, desde los 14 el hago de patrón. Su perfume huele a chanel, fresa quiere ser mi partner. Yo solo quiero de su carne, yo solo quiero de su carne. Su perfume huele a chanel, fresa quiere ser mi partner. Yo se quiero de su carne, yo se quiero de su carne. Calvin Klein y un par de chains. Todo por paquetería, pero no de chain Hoy la tarde, Daddy Klein. Pero mañana, una troca de ley. Yo soy Mark McFly. No en bueno en el futuro. Y menos si tengo un paso oscuro. Tal vez. Soy de corazón puro, pero trato de mejorarte, lo juro Cuando pegué a lo grande, yo no me voy a ir del barro Voy a comprar la casa de y mar una mansión sin estar preocupado Nunca he hecho un plan B, todo music, todo business Tal vez me dirán, ya viste, esto no era lo que quisiste no tengo enemigos, eso es su gente con muchos amigos. En mi equipo somos como cinco y allá afuera tengo un par de tilicos. Me vieron caer y me fue grabar. Saben que ya me toca generar con todo mi chi nadie va a mamar. Nada de esto lo hago al azar. Nada de esto lo, yeah. lo hago al azar. Nada de esto lo hago al azar.